Hoy voy a, a grabar. Vale, estamos grabando. Perfecto. Hoy es el 20 de marzo del 2020. Saludos a todos. Estamos aquí, eh, gente que apoya a, a la, los conceptos de economía basada en recursos um, para hacer... Bueno, hay varias posibilidades de lo que podemos hacer hoy pero yo tenía dos, dos ideas y me gustaría que entre todos decidiéramos con cuál vamos adelante. Uno sería una charla general para aclarar dudas, preguntas, lo que sea, uh, tipo um, conversación abierta, pero sobre temas de, de Divinas Project, y la otra idea sería aprovechar el momento de la pandemia famosa para preparar un vídeo entre todos eh, donde podemos comparar la situación actual con cómo sería en una economía basada en recursos. Eh, porque estamos viendo la incompetencia de los gobiernos de, de manejar la situación eh, eficientemente y en una economía basada en recursos sería muy diferente. Entonces, la idea sería que cada uno grabara un pequeño vídeo en su celular, porque supongo que la mayoría no tienen cámaras de vídeo o usar la plataforma online. ¿Puedo, puedo pedir que os apagáis el micro hasta que queréis hablar para que no recibimos feedback? Porque somos varios y, y León creo que tú tienes la radio puesto o algo, me pareció. Pero no quitas los ojos de la carretera mucho, porfa. Que no queremos ver un accidente de coche en vivo, en directo, ¿vale? <risa> um, entonces, la idea sería hacer, uh, preparar un texto y cada uno leería un poquito, se grabaría a sí mismo uh, diciéndolo y luego me pasáis todos los, los archivos y yo lo junto y hago una, una, un vídeo largo o más largo, cinco minutos máximo, um, para luego compartir en todas las plataformas que, que, en que estamos conectados. Entonces… ¿Qué os apetece hacer? ¿Una charla general abierta o queréis comentar lo del vídeo? ¿Qué os parece más, más interesante? Sí, una, charla general. una charla general para Guille. Franz. Para mí está bueno lo de aprovechar la situación actual y, y pensar en as armar algo a, al respecto, digamos, okay. algo concreto. Okay. Me gusta esa. Ok. ¿Guille? Yo, al igual que Franz, me interesa también aprovechar la oportunidad de lo de la pandemia, entender cómo sería en la economía basada en recursos y, bueno, poder eh, tener algún recurso beneficioso también para, para cambiar la situación en base a eso. Ok, vale. Ya tenemos dos y uno. Pili. Eh, pues, mmm, conversar sobre cómo se afrontaría este problema en una economía basada en recursos. No sé, sea que las dos cosas mezcladas. Sí, yo qué sé. Que soy muy creativa. <risa> okay. Claro, está buena esa, las dos mezcladas. O sea, porque en definitiva también es lo que dice Guille. Y, y, y a mí también me gustaría saber, yo no, no tengo claro cómo sería que lo enfrentaríamos en una economía en recursos. Y me parece que estaría bueno para, para pintarle el cuadro a la gente. Uh -huh. okay. uh, ¿Qué le falta? David no ha vuelto todavía, ¿no? Y León... No le veo la cámara, ¿sí? Eh, Yo, sí, estoy acá, estoy acá. Sí, saqué la cámara es más prolijo, sí, me parece. Eh, <risa> estoy de acuerdo también, sí, con, con Fran. Fran, el otro día, de hecho, lo habíamos comentado, así que para mí, ni como anillo al dedo, es un hermoso ejercicio ver cómo, cómo sería esto en otro tipo de organización. Y, y me parece que el momento ayuda, ayuda mucho. Ok. Por eso. Parece que tendemos más hacia el vídeo, entonces. Um... Como no veo a todas las, las, las, las caras, eh, no estoy muy seguro si todo el mundo ha dicho su, su, su, su lo que le interesa. Bueno, vale. Vamos entonces con, con la mezcla de cosas o con la con el. O sea, hacía el, el vídeo. Vamos, voy a pasar un enlace que León, si estás conduciendo, no lo vas a poder ver, me, me temo. Um, pero los demás se, sí. Sí, un cliente, sí. Ok, vale. Cuando tenés que parar, vale. Ahí tienes un, un documento... Oh, espera que sea... Espera que lo tengo que... No lo abrís porque no os va a funcionar. Pero un segundo que... Me pasa algo raro con el Skype que me repite cuando... cuando pongo un enlace me, me lo pone dos veces juntos y no me deja, entonces el enlace no funciona. Ugh, espera que lo corrijo. Es el problema con Skype que tengo últimamente. Vale, a ver. Está abierto a todo el mundo. Ahí está. Está abierto a todo el mundo, así que todo el mundo debe de poder verlo y editarlo. abriendo. Ok. Bien, lo veo. Ok, ¿hay alguien para quien no le, lo abre? No, no abre. Llevo 41 años en España, pero reconozco que a veces fallo en el español. <ríe> vale, si a todo el mundo lo ve, lo lee rápidamente para los que están viendo el vídeo después y para León en estos momentos. La idea es hacer sí, un vídeo. Bueno. En... Okay. La idea es hacer un vídeo entre todos, usando nuestros celulares para grabarnos. El tema podría ser como la situación actual pone en evidencia la necesidad de un sistema global de salud como propone The Venus Project. También podemos introducir otras ideas de trp puede ser en, un, en otro vídeo o lo que sea. Y el formato sería una serie de vídeos muy cortos, de diferente gente hablando segmentos de un texto preparado hacer comparaciones, entre lo actual y en una EBR. También he puesto un, un meme, una imagen, que se va a hacer... Uh, perdón, se va a hacer viral. Va, es, el equipo gráfico está preparando una serie de, de imágenes para, para esta situación de cómo el The Venus Project uh, prepararía para un, una pandemia. Y lo he, lo he traducido al español, ¿ok? Uh, en una economía basada en recursos, la sociedad estaría bien preparada para brotes virales. Dado que no estaríamos trabajando en cosas irrelevantes para el bienestar humano en general y la salud medioambiental, nuestro enfoque principal como sociedad sería trabajar para resolver problemas relevantes para los tiempos, así como desarrollar planes de contingencia robustos para lidiar con los varios escenarios que pueden sucederle a la humanidad y lo estaríamos haciendo desde una posición de patrimonio común, en lugar de una ventaja diferencial. Esto, junto con el hecho de que la mayoría de los alimentos y la producción de bienes serían tanto localizados como automatizados, ayudaría a minimizar la exposición a un brote, así como a garantizar que habría una interrupción mínima en la producción y distribución. Obtenga más información sobre la revisión de la economía basada en recursos en thevenusproject.com. Entonces, esto es eh, el primer imagen que tienen preparado en estos momentos para, la, para hacer eh, memes, ¿no? Pero eh, lo he cogido como una base de lo cual podemos empezar a trabajar. Entonces, uh, todos podéis, eh, para los que no conocen bien los Google Documents ah, espero que alguien más ha, ha llegado Espera. Eh, si lo queréis leer vosotros mismos um, y luego empezar a hacer sugerencias de cómo podemos empezar el, el vídeo o cuatro, otras ideas que podéis tener, abro el micrófono ahora Uh, ¿Quién hizo este este meme? Uh, bueno, es en realidad es una propuesta para un meme para la para el equipo de del equipo de gráficos. O sea que uno de los del equipo gráficos ha hecho el texto. Y alguien lo ha empezado a compartir antes de que estaba aprobado, así que realmente no es oficial todavía. Oh, David, has llegado. Vamos a sí, ver. Hay... ¿Te... Que sí, ya creo, que, ya creo que todo está arreglado. Ah, hmm. oh, perfecto, se te escucha muy bien. Okay. Um, estamos ya, no sé si puedes ver el, el documento que he pasado en el chat. Déjame ver, ya va. Hicimos, hicimos una votación para ver si hablábamos de temas en general o si preparábamos un vídeo uh, para comentar cómo sería la situación pandémica en una economía basada en recursos. Eh, ajá, ya va. En el chat dejaste, dice TVP Video Ideas. Exacto. Ajá. Ok, déjame abrirlo. Ok, entonces, estoy invitando a todo el mundo a empezar a dar ideas. Ok. Sí, aquí lo tengo, Aquí lo estoy viendo. Vale, perfecto. Por cierto, um, ya nos hemos introducido todos. Si tú quieres rápidamente presentarte también para que los que no te conocen te conocen un poquito. Ok, bueno, David Medina de Caracas, Venezuela. Eh, bueno, desde hace como 3-4 años estoy, sí, 14 años. Me, digamos, me involucré bastante, o sea, perdón, conocí a través de otra página el Proyecto Venus. Y me llamó mucho la atención y empecé a buscar información, esto y lo otro. Y hubo una frase que yo creo que para mí esa frase es definitoria de haber, digamos, dedicado, dedicarme más de lleno a esto, ¿no? Que creo que todos saben, hay una famosa de las tantas que tiene Jack que dice que, resumía de alguna manera, de que los problemas técnicos deben ser resueltos por personas técnicas o especializadas. Eso no lo va a resolver ni un político, ni un deportista, ni nada de eso. Y si vamos al caso, el 95% de los problemas de la humanidad son problemas técnicos, ya sea desde el punto de vista de telecomunicaciones, podemos decir medicina, porque son técnicos especializados en medicina, y desde el punto de vista desde del área ambiental, esas son cuestiones técnicas, al final y al cabo eso es Y creo que ese enfoque que tiene el proyecto Venus dentro de todo lo demás me, Para mí me pareció muy importante ¿no? y definitorio Y bueno, eh, yo creo que esto es algo que debemos eh, ir promocionando Y que más gente lo vaya conociendo Entonces, ese es mi granito de arena Muy bien, gracias David Bueno, vamos a ver Um, ¿Alguien tiene alguna sugerencia sobre el vídeo o alguien quiere preguntar otra cosa? Porque, por ejemplo, una de las cosas que comenta Jack para la transición es que podía. <coughs> David, creo que tu micro nos está dando un poco de feedback. Si puedes mutar el, el micro mientras no hablas y así, y solo, solo hablamos, solo abrimos el micro cuando vamos a hablar. Um, una de las cosas que comento Jack para la transición sería que habría barcos eh, hospitales que pueden... <coughs> no tengo el coronavirus, tengo costos de fumadora. Eh, estos barcos hospitales pueden ir a sitios donde hay pandemias y que están todavía sin eh, suficiente infraestructura médica para, para atender a las necesidades. De, de la población. Y justamente ayer, <coughs> ay, perdón, justamente ayer vi que en Nueva York están hablando de traer un barco hospital. Así que hay una foto de un barco grande donde podían eh, acomodar hasta mil personas. esta es una de las sugerencias también. Eh, tengo una sugerencia también para agregar. Uh -huh. eh, igual, Primero, el texto me parece interesantísimo, con un par de afinarlo un poquito más, eh, bajarlo más, a, o sea, la, la traducción está muy literal, bajarlo sí. más a, a un español que podamos entender en toda Latinoamérica, en primero. O sea, pe, estoy pensando en, en Latinoamérica, aprovechando que está David de Venezuela, que tenemos a, a Guille de Uruguay, que tenemos acá un par de Argentina, y ahora no se, no se presentó, pero eh, tengo un amigo que comparte las ideas, que él está en Santiago de Chile y es brasileño, así que integra dos. Y tenemos también un amigo en México que también integra estas ideas, pero no se podía conectar hoy. Pa pensando en el video, ¿no? Si cada uno tiene un poquito y ponemos de dónde es, está bueno porque tenemos abarcando España, México y el cono sur, ¿no? Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, eh, respecto a esto, estoy pe pensando en voz alta, ¿no? El hecho de que viviríamos en ciudades que están diseñadas, primero, ¿no? obviamente, en donde tenemos todos alimentación sana, acceso a agua, todo sano, ¿no? todo pensado, ya el, el, las posibilidades de, de que se generen brotes como el que pasó en China, en Wuhan, se, se eliminan, digamos, o sea, bajan muchísimo las posibilidades. Eh, el hecho de tener toda alimentación orgánica producida en el mismo lugar, ya hace que los seres de por sí estén más sanos. O sea, tener en cuenta eso, que los individuos en una economía basada en recursos, dal estar enfocados en cosas productivas y positivas, al tener una buena alimentación, acceso a energía, y todo eso ya de por sí son sanos, son más sanos que, que, que los que hoy, digamos, como vivimos hoy, ¿no? El ambiente cambia. Y lo otro es que las ciudades circulares también, por estar por diseño, yo esto, esto no lo tengo técnicamente, ahí sigo lo que planteaba David, habría que ver si, si tenemos algún arquitecto o alguien que pueda definir esto mejor. Eh, tengo entendido, en algún momento leí de que las ciudades, para ser, eh, digamos, funcionales, no tienen que tener más de 100.000 personas. Eso habría que, que mensurarlo. Yo probablemente creo que en una economía basada en recursos, pienso, las ciudades van a llegar van, van a tener el, el mont, el, la cantidad de gente que se considere sana, ¿no? saludable en el sentido eh, del tejido social, y que eso implica de que... sustentable, de... claro. Claro, que sea sustentable, y que en, en un caso de un brote como esto, por ejemplo, yo escuché esto, que cuando hay 100.000 personas es el, el, el número exacto, eh, o, eh, o el número más o menos preciso, en el cual todos eh, el tejido social eh, conecta a todos con todos, o sea, todos de alguna manera están se conocen. Eh, en, en un punto, ¿no? En esa misma ciudad. Y eso ya lleva que, llevado esta situación, de eh, una situación extrema, eh, ya naturalmente todos van a tender a proteger al otro porque todos se conocen con todos. Entonces, me parece que integraría algo el diseño de las ciudades y la forma de vida ya nos lleva a estar en, de por sí más sanos, lo que reduce la posibilidad de brotes. Y por otro lado, que eh, eh, llegado a esta situación, pues se pueden agregar esto de los barcos que vos planteas, eh, que, o que, que planteaba Jack. Y eh, el hecho de que la, la, el tejido social va a estar más preparado para eh, ser más responsable, más consciente. O sea, no como los italianos a salir de joda o como esta uruguaya que, que volvió de viaje de Europa y, y terminó contagiando en tu caso de gente porque quería ir a un casamiento, una, una pelotudez, ¿no? Fran, agrego una, un, un comentario nada más. Y llegado al caso, incluso en, en una situación de necesitar políticas de aislamiento, también serían más eficientes que en la distribución que hay actual de, de cómo están diseñadas nuestras urbes, ¿no? Incluso Está en ese guante, caso sería sería mejor llevado. ¿Vos, subas tomando nota de estas cosas? Ah, oh, queda grabado, pero vas tomando nota porque yo si no abro un documento aparte para ir tomando nota. Se puede poner en el mismo documento, si querés, Franz. Pero sí, queda grabado. Yo quería comentar que lo de mil, ¿cuántas personas dijisteis? para el tamaño de la ciudad. 100.000 personas por ciudad. Ajá, ok. Bueno, el, el, ¿algún técnico? Sí, el, el tema de las ciudades, uh, antes de que se construyese nada, sería primero un reconocimiento del, del terreno para ver los, um, los posibles retrac retracciones negativas. O sea... Se vería, por ejemplo, si es en una falla eh, donde puede haber terremotos o si es una zona eh, que está plagada de, de bichos. O... Y luego, lo que puede soportar la zona. Si es una, zo una zona que tiene posibilidades de, de prove proveer um, para 100.000 personas agua, comida, habitación... Uh, habita uh, casas y todo esto, entonces se puede hacer. Pero si, si es una zona que se puede soportar solamente 3.000 personas, pues no se sé, va a ser una ciudad para 10.000. O sea que tiene que ser según la capacidad de carga de la zona y las, eh, las condiciones de la zona también, ¿no? Eh, tenemos a André que, ha, ha, ha añadido, que se ha unido a la, a la Chales de Costa Rica Uh, pero no va a hablar, tiene mala recepción en estos momentos um, y dice que eso que comenten de los 100.000 habitantes por región es lo que te decía de Sócrates, so ah, me hablaba antes de la, algo que decía Sócrates en la edad de, dorada de la humanidad, uh, vale André gracias, uh, tu feedback en el chat te lo, te lo leeré en voz alta para que quede grabada también. Um, y otra cosa uh, que iba a perdón, decir uh, es, perdona. No, no, me anoto ahí para pedir la palabra después de, de que termines. Ok. Sigue, entonces, sigue hablando. Si no, yo sigo como si no me acaban las pilas. No, pero ibas a hacer un comentario justo que tenías ahí en la, en la punta de la lengua, hacerlo y después de eso yo intervengo. Tranqui. Ok. Um, no sé si es lo que decía Franz o no, Uh, pero conocer a todo el mundo en una ciudad de 100.000 es muy complicado. Creo que por ahí dicen que la máxima cantidad de gente que tienes, digamos, conocidos y tal son 150 o algo así. Uh, pero de todas formas, lo que también decías de que la situación higiénica de las ciudades evitaría muchos uh, problemas de salud. La comida sana, el aire limpio, el agua buena y todo esto sería... Uh, una, un factor muy importante en no provocar uh, cosas. También esto de comer bichos tan raros. Um, bueno, posiblemente estaríamos comiendo carne de laboratorio, de todas formas, que yo estoy esperando que salga aquí en España. Y he visto una vez en el supermercado local y es carísimo todavía, así que no lo he podido probar. Pero habría muchos factores um, que, que nos ayudaría a evitar estas pandemias, ¿no? Bueno, ¿qué ibas a decir? Sí, yo no, lo que iba. Eh, primero quería hacer un comentario respecto de, o sea, nosotros estamos hablando de toda una serie de medidas o de consecuencias que podrían venir producto de, de, de un brote o una plaga o una pandemia de este tamaño de forma natural, ¿no? O sea, todo lo que decía Fran, como lo que anunciaba como ventajas. Es en el caso de que surja una enfermedad de este estilo natural. Ahora, yo quizá, para no meterme en el, cuál es el origen, si son los murciélagos o de dónde salió la plaga, lo que me gustaría agregar, no lo puedo decir como agroecólogo, pero en ese sentido, es que si uno tiene un contexto sano es mucho más difícil también que surja una pandemia. O sea, me, Habría que estudiar un poco más, o sea, es menos probable que, que en el proyecto Venus haya este tipo de problemas, de origen. Eh, y quería volver más sobre el video eh, A mí me parece que estaría bueno Yo no sé si, si esto es así o no No lo desconozco, en realidad es una pregunta Si el video en realidad forma parte De algo más grande, de lo que sería una campaña o sea, una serie de eventos, ¿no? digo si, si el video está dentro de... Porque eso es lo interesante de que los de que todos los impulsos que nosotros tengamos Los podemos incluir en un, un correlato Y que eso se, se transforme en un tren, digamos ¿no? Que cada cosa nos avance un poquito más Así que, bueno, no sé si eso es así o no, pero si no es así lo propongo, que el video forma parte de un paso más en una campaña un poco más grande. Y otra cosa que me parece quizás que sería un, un lindo corte, porque estaría bueno encararlo, no sé si esto o lo que vengan adelante, pero digo, muchas veces nos podemos hablar de ciudades, eh, de barcos, hospitales, y a mí me gustaría, también es una pregunta, saber, si hay proyectos a escala menor que pudiéramos empezar en el corto o mediano plazo a implementar de forma práctica, no sé si ciudades, no sé si pueblos, no sé si no si a de un barco, hospital, quizás una, una balsa consultoria, no sé, pero digo, eh, todo tiene que, que arrancar a gran escala, porque muchas veces, digo, también la gran escala nos resulta mucho más lejana de alcanzar que si empezamos con algunos prototipos a escala de, de proyecto B. Bueno, esas eran mis preguntas y aportes. Oka, ¿tú, okay, tú estás hablando de hacer, por ejemplo, una ecoaldea. Podría ser el caso, sí. De cualquiera de las cosas que, la cosa que pensamos del proyecto Venus a escala menor. Si es un barco, una balsa, si es una ciudad, un pueblo, si es, no sé, una universidad, una escuela, no sé, todo, bajarlo un poco a una escala más, más cercana. Ok. Estoy apuntando para no olvidarme lo que quiero decir luego, porque me conozco. Eh, respecto al tema de las ecoaldeas, son ideas preciosas. A mí me encantan las ideas de, de ecoaldeas pero no van a poder dar el ejemplo de una sociedad de alta tecnología. Y si no tenemos esta alta tecnología, no vamos a poder producir bienes y servicios a una escala para decir que es una abundancia, para que podemos empezar a eliminar el uso del dinero. Una ecoaldea tampoco va a diferenciarse mucho de eh, las otras ecoaldeas que hay. Y si no tenemos la educación necesaria, el, el entendimiento y comprensión de los valores y cómo hay que cambiarlos, vamos a caer en las mismas, eh, los mismos problemas que tenemos hoy en día. Entonces, si la gente quiere empezar una ecoaldea fantástica, pero que no lo llaman economía basada en recursos ni un paso hacia... Porque realmente no, no son lo que propone The Venus Project, ¿no? Que ellos proponen algo realmente muy grande. Añadir a esto que hay pasos, hay cosas que son muy necesarias hoy. La gente que dan de comer a los sin techo, la gente que son médicos sin fronteras, que van a estos países donde no tienen sistema médico y todo esto. Esta gente son fantásticas y son muy necesarias pero alguien tiene que quedar con la vista a larga distancia. Hay gente, tenemos que tener gente trabajando hacia esa meta de un sistema global. Y mientras estamos concentrados en un ecoaldea, nos quita tiempo de hacer promoción o, o colaborar con The Venus Project. Entonces yo no digo que no lo monten, me parece ideal. De hecho, en un tiempo yo estuve mirando para juntarme a uno Um, pero no confundirlo con lo que es la meta del The Venus Project, ¿no? Y luego, en cuanto a una campaña... Yeah. Se... Perdona. Eh, yo quería agregar algo después de que termines. Okay. Bueno, yo iba a hablar ahora de lo de la campaña, entonces si quieres seguir con el tema de los ecoaldeas, terminamos con aquello primero. Perdón, sí, perdón, una querido, cosita. Yo no hablaba igual, en particular, de cualquiera. ¿eh? Yo decía, cualquier tipo de organización que a nosotros nos permitiera hacer un modelo del proyecto para escala Pero claro, sí, está el tema de la, de la tecnología. Sí, hay que implicar a los Estados de Nación. ¿no? Mientras existan los Estados de Nación. Exacto, exacto. Y bueno, y referente a lo de una campaña, a mí me encantaría hacer una campaña súper potente porque tenemos la la posibilidad, al ser tantos países, que, tantos países que hablan español, podemos hacer un, podemos tener un, un abanico muy amplio de posibilidades de gente que podemos llegar. Con todos los países de Latinoamérica y España y tal, podemos llegar a mucha gente. Entonces a mí me encantaría. Pero, por desgracia, cuando he hecho en el pasado, cuando he intentado hacer algún tipo de grupo para poder hacer lo que sea, ha costado muchísimo. La gente no suele ser muy... muy no quiere ser fiables, sino que al ser voluntarios nos, nos interrumpe poder ser voluntarios. La vida nos lleva, el, el trabajo que nos da horas extras. Eh, si estás estudiando que de repente tienes exámenes y tienes que estudiar, eh, algún familiar que se enferma. Hay muchas razones por las cuales la gente Uh, dejan de, de aparecer y estás en medio de un proyecto y se cae todo porque la gente desaparece entonces si acá podemos lograr aunque sea un vídeo <ríe> en este tiempo que tenemos ahora que no sabemos cuánto va a durar me, bueno, es que para mí sería una medalla de oro para todos um, y si sigue la situación más tiempo como acá se está comentando que las dos semanas de cuarentena, cuarentena no va a ser suficiente, igual se extiende a dos meses, pues entonces sí que tenemos más tiempo, podemos reunirnos más veces, eh, dos veces a la semana o una vez a la semana, y entonces sí podríamos mirar de, de montar una campaña más potente. A mí me encantaría, o sea que yo para esto, fantástica la idea. Yo quisiera agregar una cosa. A, a, agrega, agrega. Eh, creo que, lo que, hay que a lo que hay que separar es dos asuntos. Uno es el aspecto material y otro es el aspecto más abstracto, que es el aspecto psíquico. Yo creo que si no hay un cambio de valores y no se arranca desde una, una, una propuesta de cambio de valores, y eso tiene que estar basado en un tipo de educación en donde se tiran abajo un montón de mitos y en donde se permeabiliza mucho más eh, la capacidad de las personas para adoptar nuevas ideas. Sin eso, previamente, cualquier estructura material que se haga, sea una ciudad super eficiente, con energía y todo, va a terminar, in inexorablemente va a terminar en el mismo sistema que tenemos ahora. Porque el sistema que tenemos ahora no es un sistema, más allá de lo ineficiente o lo precario que sea, sino que la superestructura de lo que tenemos hoy como ciudad o como sociedad es valores completamente individualistas y antagónicos con, con los deseos que se tienen de, de vivir en comunidad. O sea, hay, hay una, como una suerte de contradicción en la sociedad entre ir hacia un lado y no tener los valores para decidir cambiar conductas y poder ir a ese, ese lugar. No sé si me explico, pero lo que, sintéticamente lo que quiero decir es que si no se cambian comportamientos, eh, no se pueden construir ni siquiera ciudades. Y cambiar comportamientos yo creo que va de la mano de, de no solo de educación, sino de campañas eh, mucho más amplias que tienen que ir tal vez en paralelo de construcción de ciudades que puedan... Eh, demostrarse que son eficientes, que son mucho más sustentables, mucho más lamentablemente amigables, y etcétera. No sé si me explico. Eh, quisiera agregar algo. ¿Sí? Ok. Eh, sí, muy de acuerdo con lo que comentaba David. Eh, yo estoy en... O sea, aparte por supuesto en Facebook y todo, a veces estoy mucho tiempo en Twitter, ¿verdad? Y a ciertas personas, eh, digamos que como eh, interactúo con ellos y los invito a que conozcan el proyecto Venus. ¿okay? Pongo el link de la página web en inglés y todo. Y estoy muy de acuerdo con él cuando él dice la parte de, de que hay que cambiar los valores definitivamente. Yo lo pondría más desde el punto de vista, o sea... Eh, ...complementando, diría... ...educación relevante... ¿okay? ...y la educación relevante lo podríamos definir... ...como que lo que es realmente... ...importante y necesario... ...con su respectivo por qué... ¿verdad? porque mucha gente nos puede preguntar... ...¿y por qué yo voy a cambiar? ¿por qué yo debo hacer esto? ¿por qué yo debo hacer lo otro? ...entonces ahí donde lo relevante... ...digamos, toma su importancia... ...y uno le explica, ¿verdad? ...evidentemente con hechos comprobable, lógico, no es simplemente habladera, sino con hechos comprobables, que una de las cosas que Jack comentaba, pues, o sea, ahí o sea eh, hay cosas ya demostrables, ¿no? Y vamos a decirlo, todos tenemos sentido común. Entonces eso también ayuda un poco, ¿no? Pero creo que eh, de alguna manera esa campaña pudiéramos también enfocarla más hacia ese conocimiento no de el por qué deberíamos ir por acá en vez de seguir lo que estamos haciendo por esto por esto por esto por esto por, esto, por razones concretas adelante permiso tomo la palabra sí re. Respecto a lo que estaba diciendo David de, de la cuestión de los valores, sí, es, es totalmente así. O sea, eh, Jack mismo lo dice, ¿no? Si agarramos y metemos a, a 10.000 personas con la, la, la matriz de pensamiento actual en una de sus ciudades, van a terminar matándose de la misma manera que se matan ahora. Eso está clarísimo, ¿no? Por eso me parece que está buenísimo este momento y, y, y apoyo a la me gustó que su comparta la experiencia de que ya vienen intentando esto y no lo han logrado todavía o sea que hacer un video de cinco minutos entre nosotros diez los diez que somos ahora o bueno los que somos ahora más dos o tres más que se puedan llegar a sumar me, me gustó que se sume alguien de Costa Rica porque eso le daría representación a Centroamérica o sea tendríamos Sudamérica si logramos que se sume México eh, en fin bueno se entiende el punto y aprovechando eh, el, el, el momento de coyuntura con porque esto puede ser una punta de tal vez está La gente decirle, miren, esto pasaría si viviésemos en este sistema que es la economía basada en recursos. No, no se escuchaba, o sea, pintar el cuadro, hacer que la gente pueda ver eh, cómo sería vivir desde esa forma. Entonces ya ahí estamos haciendo, haciendo hacer un ejercicio mental en donde tienen que como borrar lo que ya conocen, y ver el más allá, ver ese, esa otra forma. Entonces, me parece que estamos en una oportunidad que es, que es, es, es, es muy buena para, para esto, digamos, para lo que estamos queriendo hacer. Sí, totalmente de acuerdo. Um, y referente a lo de, de la educación, están... Um, ahora, espera un segundo que estoy haciendo otro apunte. Hay un curso que es el curso más avanzado que hay de educación para el proyecto, um, que se llama socio cybering Education Project, que lo llamamos el SEP, para ser más fácil, ¿no? El SEP, eh, lo cual yo estoy eh, haciendo actualmente. En lo cual entramos muy en profundidad, no lo estoy organizando yo, estoy aprendiendo también. Tengo un mentor que estudió con Jack, y uh, yo estoy aprendiendo de él también. Estamos entrando muy, muy, profu uh, muy profundamente en, en el material y quiero decir que lo estamos desgranando uh, en, en todo el material que está disponible casi. Um, las, con, las charlas que daba en los años 70 y 80, uh, los más actuales también. Uh, hemos hecho la web, hemos hecho... El libro Design in the Future, hemos hecho Looking Forward, hemos hecho eh, mucho ya. Es, es largo. ¿eh? Yo llevo ya dos años con ello porque durante el verano no he podido hacer nada por el tema del trabajo. Pero una vez que tenemos esta gente que están preparados, que han aprendido ya, ya cada uno de nosotros podemos coger cinco o seis estudiantes también y ser mentores para ellos. Y ellos en su turno, una vez que han acabado el curso, ellos también podrán aceptar gente para enseñarles. Entonces ya empezaremos a, a extender exponencialmente. Una vez que tenemos esta primera fase que está tardando, porque somos pocos y porque todos tenemos líos y tal, ya creceremos y, y podemos ganar en velocidad. Porque efectivamente, eh, si, si entráramos ahora en una ciudad por mucha tecnología y mucha abundancia, si tenemos la, el mugre primordial todavía en la cabeza, va a ser como llevar una, un nativo de las Amazonas a Nueva York. No vamos a entender nada. No obstante, el tener eh, más tiempo libre, el tener eh, todo, pro, todo pro, proporcionado, comida, agua, casa, eh, médicos y todo esto, esto de por sí va a empezar a quitar ciertos comportamientos. Y... Habiendo dicho esto, podríamos combinar esto de la, de la pandemia y cómo está siendo man, eh, manejado actualmente junto con el ejemplo perfecto que es del comportamiento humano. Que esto de la reacción de la gente no es de la naturaleza humana. Esto es del comportamiento. Es la situación, el entorno que está empujando a la gente a comportarse como se están comportando. Sea que se están apilando miles de rollos de papel higiénico porque están full of shit. O si están siendo eh, considerados y, y solidarios los médicos. Es que los médicos los tengo... ...en un pedestal ahora mismo... ...como trabajo con médicos... ...estoy en un pedestal ahora mismo... ...y gente como León... ...que tiene que salir a trabajar... ...porque si él no sale a trabajar... ...a repartir la gente no recibe las cosas... ...él tiene que salir... ...podía quedarse en su casa y decir... ...ay, estoy enfermito... ...no, pero está ahí a pie de cañón... ...entonces yo creo que esto lo podíamos combinar... ...con el mensaje de, de cómo se trataría un, una pandemia... ...junto con el tema del comportamiento humano... ...¿qué os parece?... No sé si me ha escuchado. ¿Alguien me ha escuchado? Sí, yo te escuché. Sí, perfecto, me parece perfecto. <risa> okay. sí, me Entonces... parece, sí, me parece muy bien. Y bueno, sí, hay que, digamos, hacer como un gran borrador de todo lo que pudiera tener ese video que incluyera cinco minutos de largo. Sí, está bien. Me, oh. Digamos que habría que organizarlo... Eh, digamos por parte, ¿no? de repente un inicio pudiera ser, eh, por decir algo, algo que se me está corriendo ahorita, hola, ¿qué te parece la situación actual? ¿Realmente crees que esto es lo mejor que pudiéramos llegar como, como raza humana? Por decir algo, ¿no? evidentemente buscar unas palabras más agradables, unas palabras que lleguen más, ¿no? y evidentemente es muy cierto lo que dice Franz de comparar, poner, mira, en una sociedad o en una economía basada en recursos, de alta tecnología, mira todo lo que pudiéramos tener, y mira cómo estamos ahora. Uh -huh. eh, de, cómo saltar de una brecha a otra implica educación en medio, ¿no? Y entonces, ¿por qué no nos preparamos? Vamos a lo básico, digamos, algo así, ¿no? Entonces, sí es muy bueno, o sea, sí, evidentemente, ojalá que esto no se alargue tanto, pero hay que tener, digamos, una carta bajo la manga porque aparentemente sí se va a alargar mucho más de 15 días. Yo creo que sí, por desgracia. Hay mucha incertidumbre, mucha, mucha incertidumbre en muchas áreas. Hay otra cosa que no pasaría en una, en una economía basada en recursos, que no estaríamos condenados a no poder trabajar, aunque no vamos a trabajar como hoy en día. Pero mucho del trabajo que podemos hacer se podrá hacer desde casa, como actualmente se puede hacer. Y um, habría mucho más apoyo. No tendríamos que preocuparnos de que no nos vamos a tener un sueldo, que todavía tendríamos la comida y todo esto proporcionado. Estoy, por, estoy por, poniendo estas cosas en el, en el documento. Si quiere alguien más echar una mano, se agradece. Yo quería hacer una, una pregunta en base a ahora en lo que estaban charlando, eh, no sé si primero hay que cambiar la economía para después cambiar la conciencia o primero cambiar la conciencia para después cambiar la economía, eh, porque me parece que también como que van de la mano y por lo que estaban comentando, eh, una cosa no puede ir sin la otra, entonces eh, dónde poner la, las primeras fichas eh, me parece que es fundamental definir eso en primera instancia. Las primeras fichas, ¿qué quieres decir? Decir eh, en dónde poner los, pr los primeros valores, es decir, si poner eh, los cambios en el sistema económico basado en recursos o primero cambiar la conciencia, el comportamiento de las personas para saber de que estamos interconectados, de que tenemos eh, fuerte influencia en todo el mundo y a partir de eso, sí cambiar la economía, es decir. Eh, si es justamente eso, primero la conciencia del comportamiento humano, primero, o después eh, la economía. No sé si... Sí, creo Yo que te entiendo. Yo agregaría allí de que primero sí tiene que ser la educación. No lo llamemos conciencia, eso es otra cosa. Pero sí hay que cambiar la... o sea, educarnos. Y cuando digo educarnos, somos todos. Me explico desde el mayor hasta el más joven, porque... Tenemos que educarnos. Primero, eh, quitarnos toda, toda esta, digamos, materia gris, absurda, fea, horrible, espantosa que tenemos y aprender lo relevante hacia una economía basada en recursos. Por ende, para mí, que creo que es lo más lógico, es empezar educando a las personas, ¿no? bajo una propuesta concreta ¿no? sobre todo lo que se ofrece inevitablemente compararemos contra lo que tenemos en la actualidad pero sí debemos educarnos hacia algo nuevo y mejor vale ahí voy a entrar yo con, con un comentario también mientras estamos en este sistema podemos aprender pero va a ser muy difícil cambiar todo nuestro comportamiento. Hay un, una de las charlas que dio Jack que se llama Herramientas óptimas, que justamente este fin de semana creo que es el tema para, para el proceso de orientación, Franz. En lo cual Jack explica de que mientras estamos aquí hablando o estamos en un entorno de gente de The Venus Project, nos ata a ello, a las heridas y todo, unos hilos muy finitos, porque estamos al principio. Entonces, nos, estemos agarrados a ello por hilos muy finitos. Pero cuando salimos de aquí y vamos a la calle o vamos a hablar con la familia o con los amigos, el día que podemos otra vez, eh, son cables de hierro o de, de acero inoxidable, que son mucho más fuertes que los hilitos que nos aten al Divinus Project. Entonces, es casi imposible cambiar, bueno, yo diría imposible, cambiar del todo mientras estamos en este entorno. No obstante, si estamos educados, si hemos estudiado el material, si hemos entendido el material, una vez que vayamos a vivir dentro de una ciudad, ya tenemos una base muy fuerte, muy buena para poner en práctica todas estas cosas. De hecho, vendrán por sí solos casi. Y los fallos que, que vemos lo podemos ir ele, eliminando una vez que estamos realmente colaborando juntos, que tenemos otras ideas en las cabezas y eso ya es cuando realmente empezará. O sea, no, el cambio de valores no va a pasar muy rápido, va a ser igual generación, generación tras generación. Siempre estaremos en evolución, evidentemente, pero va a ser imposible que estamos totalmente preparados para entrar en una ciudad ...antes de entrar, no sé si me explico. Y esto para mí es muy importante porque hay gente que se desgustan y se deprimen... ...porque dicen, hoy oh, he peleado con fulano y, y estoy enfadado con mí mismo... ...porque eh, no es así, que tenemos que comportarnos. Y se, o, o dicen, o oh, porque todavía tengo que ganar dinero y quiero vivir sin dinero... ...y me deprime que todavía tengo que... ...pero estamos en este sistema todavía... Y mientras estamos en este sistema, por desgracia, nos vamos a tener que seguir prostituyendo para ganar dinero, vamos a tener todavía discusiones con gente, yo misma, a veces hay palabras que, me, que son con un gat, como un gatillo, ¿no? Que me... Y estoy intentando, estoy aprendiendo, pero yo también pierdo la paciencia y me enfado. O sea que por mucho que llevas con esto, hasta que no estamos en la ciudad, la, la, el cambio de comportamiento no va a ser completo. Y no hay, que, no hay que autoflagelarse porque no estamos totalmente EBR todavía. <risa> Pero sí, eh, es, es una, son cosas que van de la mano. Bien, sí, sí, yo supongo que va, van muy, muy de la mano. Se tiene que transicionar. En... Uy, se te fue la voz, Guillermo. Guillermo, te perdimos la voz. Ahí... Guillermo, no te oímos No, y está re, está, está re compenetrado, para colmo Se lo ven en el video ¿Vos escuchás, Guille? ¿Escuchás? No, está, no se te escucha vos No se te escucha ¿No? Ahora Ahora, ahora, Ok. Ahí va, ahí ahora. va, volvé Repite, por favor Ay. Si no van de la mano ¿No? El, el tema de, de las culturas tan diferentes, como estábamos hablando hace un rato, de que acá, por ejemplo, en Latinoamérica, eh, a veces no se tiene tanto en cuenta el otro y no se respeta, y hay contagios muy, muy tontos, justamente por eso, por no tratar de eh, respetar justamente las reglas y el sistema sanitario, y a la demás, a la demás sociedad. Entonces me parece que... Eh, Pasa mucho por uno, pero es como que es difícil eh, transicionar en ese sentido cuando uno tiene tantos deseos, tiene que ir al trabajo, quiere ir a cuestiones so sociales, etc. Entonces me parece que sí tiene que ir como muy, muy de la mano y me, me parece difícil que no, no sea así. No sé cómo será esa transición, pero bueno, es parte de, de lo que tendremos que, que aunar y, y ver cómo, cómo se puede hacer. Uh -huh. eh, tengo un par de, de notas más en base también a lo que a, habíamos leído y hablado por ahí eh, Una de las cosas que tuve anotando es, me parece muy bueno lo del barco hospital eh, Como una solución técnica para aislar a los afectados Me parece Eso me parece que está muy bueno, me parece muy de Jack Fresco eso justamente uh -huh. eh, Después, lo que se había hablado de, del origen del virus también eh, al parecer también es un tema cultural por lo que estamos hablando eh, y por lo que dice la ciencia, el tema es que en la cultura china cuando se hacen las matanzas para la, las comidas que se hacen con animales se matan todos los animales juntos, entonces en esa matanza se mezcla sangre se mezclan un montón de cosas que van mutando y a partir de ahí es que nos vienen a nosotros entonces a veces creo que también es difícil poder predecir qué tipos de catástrofes o qué tipo de pandemias podemos llevar a pueden llegar a existir, y con eso crear planes de contingencia. Entonces, ahí con el texto que habías pasado, su me parece eh, un poco difícil, por lo menos de digerir para, para mí, el tema de cómo ver cuáles son los trabajos más relevantes para los tiempos, como dice ahí. Eh, dice que para resolver los problemas relevantes para los tiempos. Y me parece difícil poder predecir eso de alguna manera. Primero porque no priorizamos en qué profesiones o en qué valores vamos a poner eh, justamente en nuestro, nuestro ímpetu. Y con eso decir, bueno, los biólogos son más importantes que los jugadores de fútbol, o los técnicos informáticos son más importantes que eh, cualquier otra Bravo. cosa. Es como que, ¿cómo, ¿cómo se valoriza eso en una economía basada en recursos?, Siempre tengo como esa duda porque me parece que de eso se trata también, de cómo crear un plan de contingencia si no sabemos qué puede llegar a pasar después. Hombre, las cosas que no sabemos, no sabemos. Pero sí sabemos que puede haber pandemias, sí sabemos que puede haber eh, terremotos, que puede haber huracanes y cosas de estas. Entonces, por ejemplo, con el tema de los huracanes... Uh, por ejemplo en Estados Unidos en la costa siguen construyendo casas con madera y cada tanto hay un desastre y las casas se destruyen pero vuelven a construirlas de madera y en el mismo sitio, mientras las propuestas de Jack son de tener los domos que son muy, uh, muy fuertes, de hecho uh, ha pasado el huracán Irma pasó por encima y el, un tornado también y en esta última penúltima que pasó también un, un tornado. Y los edificios están bien, no hay ni una raja en los edificios. Sí que los árboles, se perdieron muchos árboles y por suerte eh, no pasó nada a los edificios porque están hechas de una manera de que resisten terremotos. De hecho hay vídeos en, en YouTube que puedes encontrar donde ponen a prueba los domos y los ves sacudiendo los domos y resisten. Entonces, esto también es parte de la prevención, de saber las, los fenómenos y los problemas que podemos tener y preparar para aquellos um, ellos, en, en este caso de la pandemia, cuáles son los problemas que más eh, encontramos, además de la falta de educación de la gente, la falta de solidaridad de algunos. Pues que faltan mascarillas, faltan respiradores, faltan equipos de protección para los médicos, eh, falta camas hospitalarias, porque los de derechas, bueno, no solo los de derechas creo, pero los gobiernos han ido haciendo recortes en la sanidad pública con el plan de privatizarlos y ahora ven que no tienen camas suficientes, no tienen el, el material necesario. Entonces todo esto no sería un problema, porque se puede incluso... Las fábricas se pueden ser eh, adaptables, o sea, pueden tener varias funciones. ¿Necesitamos más mascarillas? Pues a producir mascarillas en tu ciudad, para que no tengan que venir de la China. ¿Sabes qué te digo? Eh, y como eh, comentamos antes, que la comida será producida localmente, entonces no tenemos que preocuparnos por desabastecimiento. Aquí donde yo vivo, por ejemplo, estamos aunque es una islita y antiguamente era autosostenible, la, la isla ahora traemos toda la comida, casi todo, de la península. Y tenemos para tres días. Si algo pasara, si cerraran los barcos, están cerrando los ferries, pero los barcos de provisiones y los vuelos de provisiones siguen trayéndolas. Pero de repente se enferman todos los pilotos y todos los capitanes de barco y no tenemos que entrar. Estamos jodidos. Entonces es muy importante el tema de ser localmente autosostenible y tener esta producción. Entonces todo este tipo de medidas podemos tener precauciones. ¿Sabes qué te digo? Para que… y luego gente preparada también. Así como Cuba está mandando médicos a, a, vamos a, ver, a Irán, a Yemen y a Siria creo que son. Están mandando médicos ahí, medicación, y los chinos están mandando eh, medicaciones y todo esto. Pero estamos dependiendo de que ellos les da la gana, de hacer, y a Venezuela, eh, a que ellos les da la gana de hacer esto. Eh, mientras en una economía basada en recursos sería automático, no habría duda. ¿Necesitan ayuda? Ahí vamos, ya habría gente preparado para emergencias, gente que saben, en el caso de un terremoto, un derrumbe de un edificio, lo que sea, gente que saben eh, qué maquinaria utilizar, cómo salvar a las vidas de la gente. De hecho, hay tecnología para, eh, y perros, que pueden buscar gente debajo de los escombros, para saber si están vivos o no, y buscar la forma de sacarlos. O sea, que estos son preparativos también, que... Muchos de ellos los tenemos individualmente, pero no se han unido de una manera para que podamos decir cada país te, tiene esta preparación, está listo para estos problemas. ¿Pero ¿hay, sí. hay algún planeamiento para valorizar o priorizar las profesiones? Es decir, saber dónde se necesita más gente en cuál o tal tema, como justamente ahora para los biólogos se necesita mucha mucho mucho esfuerzo ahora por el tema de la pandemia muchos médicos etcétera cómo cómo se valoriza eso todavía no me queda muy claro bueno el... intentar... Francis si puedo intentar responderle a Guille esa pregunta desde por lo menos como entiendo yo que sería en una economía basada en recursos que va un poco va bastante conectado con el concepto que trajo David de educación relevante el ser humano dentro de la economía basada en recursos desde chico, básicamente, se lo guía para que vaya, pre, digamos, profundizando en los conocimientos que a él le resultan interesantes. O sea, un poco, hay pedagogías alternativas hoy que ya se aplican, como la Waldorf Montessori o incluso la Logosófica, que está bastante vigente ahí en Uruguay. Eh, eh, que, que promueve eso, el, el, el individuo ya desde chiquito tiene ciertas aspiraciones, qué sé yo, por ejemplo, a vos sos chiquito y te gustan lo, los astros, te gustan las estrellas, ¿no? Y, y qué hace el, el sistema educativo, agarra y a partir de tu pasión por las estrellas, te empieza a enseñar de las estrellas, pero con eso te empieza a enseñar de cómo están compuestas las estrellas. Entonces ahí te meten química, te meten física. Te empiezan a meter, digamos, otros conocimientos, matemática. Entonces vos, a partir de eso, el sistema educativo, a partir de algo que a vos te apasiona, te va enseñando otros, otras ciencias que tal vez después encontrás que también te apasionan. Entonces en el proceso de formación vos te vas haciendo, ya después, aparte sos como, eh, somos más amplios, no que estamos especializados en una sola cosa, sino que de repente tal vez vos en los primeros 15 años estás reapasionado con la arquitectura y después te haces, eh, ingeniero, y después podés ir profundizando toda tu vida, entonces ya el concepto de profesiones como lo tenemos hoy, como de nichos, desaparece, y lo que, lo que se refiere un poco con el, eh, igual ese texto hay que pulirlo, como dije, me parece que hay que pulirlo bastante porque está traducido literal del inglés, eh, el tema de los empleos se refiere, por ejemplo, qué sé yo, al a, a, el marketing, hoy, los que hacen marketing, entonces eso medio que desaparecen. ¿Entendés? Después, los políticos, toda la clase política actual, que son todo un nido de zánganos, sea acá o sea en China o en Rusia, no importa. Eh, todos eso también desaparecen, ¿entendés? entonces necesitas gente que simplemente hace lo que le gusta y aparte de lo que le gusta, algo útil. Porque también, pensá esto, vivís en una sociedad que te dio todo y vos, por correspondencia, naturalmente, ves cómo podés mejorar las cosas, que ese es el pensamiento de Jack, que es maravilloso, cómo podés mejorar las cosas que ya hay para que sean mejores para el futuro, ¿no? Entonces ya entras como en un, en, en un círculo, va no es un círculo, es una espiral, que es una espiral que va para arriba, siempre mejorando, ¿entendés? Entonces todo, todo lo, que, lo que hoy nos limita no existiría. Y respecto a lo que decía Guille de China, eh, más que una cuestión cultural detrás de todo esto, primero que el primer virus que se, se llamó SARS se... Lo, se lo reconoció en el 2002 está bien y, y esto de los mercados do, que vos comentabas primero que las condiciones de salubridad son desastrosas o sea tenés las cajas cajas tipo eh, donde tenés a los pobres bichitos ahí hacinados está bien unos encima de los otros o sea uno hacen caca encima de los otros y eso eso van, van, lo cortan pum y anda y comete eso eso primero es un nido de un caldo de cultivo de virus como este que estamos viendo y el en el 2002 ya se hicieron los primeros casos, después del 2002 al 2008 el virus ese mutó a uno de SARS a MERS, ¿está bien? Y esta es una tercera mutación de un virus que ya viene hace 20 años progresando. ¿Y qué pasa? Detrás de todo esto, digamos, de, de esos mercados de, de, de comida de animales, no hay tanto cultura china, sino que hay que eh, hay, hay un videito que después si quieren les comparto, muy interesante, que, que explica todo este proceso, en donde a partir creo que los 70 s o los 80, claro, los chinos empezaron a tener un problema de hambruna, donde se, básicamente se les estaba muriendo gente de hambre, y salieron a comer lo que había. Entonces se comían un murciélago, se comían... Está bien, hay, hay algo de la tradición y la medicina china que utiliza distintos elementos, pero lo que está pasando ahora en realidad es un problema asociado también al sistema monetario y a la escasez. O sea, no, que, que, que no nos engañen tampoco ahí. Es exactamente el mismo problema que todo entonces Los chinos no tenían que comer, empezaron a comer cualquier bicho. Y eso se generó un mercado tan grande que el gobierno... No solo no lo prohibió, sino que lo promovió. Y hoy es el, la causa fundamental de lo que estamos viviendo, ¿entendés? Todo eso no podría pasar en una economía basada en recursos, porque las causas no existirían. Quisiera agregar algo con Gracias. lo que dijo Franks. Eh, en resumida, uno sería multiprofesiones o un generalista, que creo que Jack lo dice en inglés, generalist. Serías Bien. conocedor de muchas cosas, aunque estés especializado en una o en varias, pero no deja de que tengas conocimientos. Entonces, ya llegaríamos en un momento que no habría que hacer una prioridad, o sea, ser prioritario en una profesión o prioritario en otra, no. Simplemente que cada quien está dedicado a lo suyo, pero los rangos de importancia, mira, no, no, no sería relevante. Relevante sería que todos nos ayudemos que todos tendríamos disponibilidad en una economía basada en recursos, porque yo no lo llamaría que no habrían trabajo, tendríamos actividades, cosas por hacer. Ya no, ya no los llamaríamos trabajo porque trabajo a cambio de dinero, no. O sea, yo creo que ya pasaríamos a algo mejor en ese aspecto, ¿no? Entonces, eso a mí me llama mucho la atención, porque... Tú entrarías en un plano, por lo menos a nivel de conocimiento, primero conocerías a mucha más gente de diferentes profesiones y pudieras hacer otras cosas, pues por supuesto, siempre habrán unas que te apasionarán más que otras, pero pudieras ser un generalista, ¿por qué no? Pues? Franz, el, el documento debe de estar abierto para todo el mundo, um, puede editarlo, ¿hay alguien más que quiere editarlo? David está, ha puesto en el chat, todavía nadie puede establecer un fundamento para que no seamos veganos. Entonces, ¿por qué no lo somos? Cuando todas las razones éticas, medioambientales, de salud, etcétera, nos llevan a cambiar nuestras conductas. El veganismo lo pongo como un ejemplo. Claro, porque estamos viviendo en una sociedad donde siempre hemos comido carne y donde siempre hemos hecho según lo que sea. Uh, y esto es, pero hay más y más sí. gente vegetariano cada día. Yo de hecho estoy haciendo una especie de transición yo misma desde hace un año. Puede, ¿Puedo agregar algo? No, no puedo acordar, okay. eh, perdón. Adelante, eh, adelante. No, lo que quiero decir era, toqué el tema del veganismo solamente para tocar el tema de lo difícil que es que las personas cambien su conducta, aún así cuando racionalmente tenemos todos los fundamentos para cambiar esa conducta. Entonces, el veganismo, que en realidad es algo bastante sencillo, es muy difícil de cambiar, imaginémonos que para cambiar y hacer un nuevo estilo de vida, en una nueva ciudad, con nuevos valores, que aunque parezcan totalmente sustentables, son eh, antagónicos al estilo de vida actual, la lucha va a ser mucho más difícil. Por eso yo creo que hay que trabajar más, sobre el, el tema de los cambios de conducta, porque si la gente realmente puede cambiar, el proyecto Venus está mucho más cerca de lo que pensábamos, pero el, el desafío es si realmente la gente, teniendo razones y fundamentos y argumentos lógicos y válidos, la gente puede cambiar. Esa es la, la, la, la gran pregunta que yo hago como, como para dejar en el tintero. Si se les da todas las oportunidades y la educación, no hay razón por lo cual no, no deben de, de cambiar. O sea, las dos cosas van de la mano, ¿no? Educación y oportunidad. Friends, um, este Gian no, no me ha añadido a Skype todavía, no le puedo añadir. Tú puedes añadir gente, yo no sé si a otra gente pueden añadir. Mira arriba de la pantalla al lado de los de los iconos nuestros hay un iconito de una un, una persona con un plus a ver si tú le puedes añadir ah, es, no ah, le confundí el, el nombre con el de de león <risa> hola uh, gian es gian o gian ¿Nos escucha, Gian? Gian. Hello. No se te escucha, Franz. Tienes el micro mutado. Ah, perdón. Eh, Carlo ¿estás eh, ah, por ya. ahí? Es, es eh, por tu, eh, brasileño el nombre. Ah. Si primera vez que usa Skype, él. Por eso. Okay. Okay. Ahí está. Hola. Hola, Gian. Bienvenido a la reunión. Okay, ya, ya está un poquito empezada, pero está bueno que te puedas sumar. Ok. Y Guillermo nos dice que nos sigue escuchando, que tiene que pasar otras actividades, pero sigue, eh, sigue escuchando. Gracias, Guille. gracias por, por estar. Y yo tengo la impresión de que volveremos a tener más reuniones y pronto, además. Sí, estoy Gian, de acuerdo. jean eh, ¿puedes escucharnos? ¿Está escribiendo en el chat? Alguien está escribiendo en el chat. Es que voy a tener que cambiar los nombres de los... de León y de, de... este chico nuevo. Ok, bueno, cuando puede, él nos dejará saber, supongo. Y León dice que no hablo desde una postura porque me gustaría el tránsito al veganismo pero al menos en asuntos de nutrición. Algunas zonas aún quedan, pero sobre todo muchas desde la producción. Al parecer es ganado, el ganado es necesario siempre en algún momento en términos de biodiversidad. Yo lo que he tenido el problema hasta ahora Perdón, es… Fue una, un aporte, mientras resolvían la cuestión técnica, y sí. hay un comentario. <risas> muy bien, muy bien. Yo diría que en mi caso, por ejemplo, he tardado mucho. En, en lo de, de intentar cambiarme al veganismo o vegetarianismo eh, porque primero porque no había productos y realmente no he tenido el tiempo de sentarme a estudiar qué hacer y la idea de solo comer ensaladas como yo pensé que era, no me apetecía pero ahora tengo muchos más productos en, la, en el supermercado que no son demasiado caros y que me permiten Empezar a hacer experimentos y la verdad que me, me gusta bastante. Um, de hecho, cuando fui a Suecia el año pasado para aquella charla que vi, toda la comida del fin de semana, todo era de, vegetariano y era buenísima. Y ahí dije, ¡ah, eso me gusta! Y desde entonces estoy experimentando. Y, ¿Y Jean tiene dificultades para habilitar el micro tal vez. Lo tienes enchufado. <ríe> A veces es porque no tienes enchufado el micro. Y David dice, el tema es que hablar de animales como ganado, como lo vemos nosotros, es igual de como hablamos de los negros cuando eran esclavos. Sí, de cierta forma, sí. Como un elemento esencial para la economía, cuando la ética incluía el racismo. Sí, sí, sí, sí es, una buena, no, es una buena... Yo, yo, yo lo que quiero... Lo que quiero aportar es el, eh, no es tanto el, el tema de, del veganismo, sino el, el hecho de que con todos los fundamentos que hay sobre el veganismo, aún así la gente no se hace vegana. Por ejemplo, eh, el hecho de ver a los animales como objetos no sintientes, ¿sí? eh, cosas que son totalmente... Bueno, ahora están hablando de las gallinas ponedoras y demás... Pero el punto es, la idea de que hay algo donde tenemos todos los argumentos para dejar de usarlos, para nada es necesario eh, utilizar y explotar animales para sacar sus productos, o sus, sus secreciones, o sus cuerpos, no es necesario, nutricionalmente no es necesario, medioambientalmente no es necesario, no es ético. Y aún así la gente no cambia, o sea, hablemos en términos eh, económicos de... Cambiar a una economía basada en recursos, a mucha gente le va a ser muy chocante. Como por ejemplo el hecho de romper, por ejemplo, mucha gente cree en el libre mercado, la idea de que no tiene que haber estado, y pasar de eso a una economía basada en recursos, hay un gran problema ahí de términos de valores. Yo creo que el principal problema, yo creo que son dos cosas en paralelo que tienen que ir. Uno es el cambio de valores tomando como base una, una ideología en donde todos estemos de acuerdo, porque hay mucha gente que no está de acuerdo, hay mucha gente que no está de acuerdo ni siquiera con este sistema y quiere una dictadura, por ejemplo, entonces, hasta que no se haga eso, eh, cualquier alternativa que se haga, políticamente no se va a llevar adelante, porque no va a tener la suficiente cantidad de votos viviendo una democracia, a menos que lo hagamos en, una, en un tipo de dictadura. Pero este modelo democrático es realmente muy difícil. Para mí hay que ir las dos cosas en paralelos. Hay que por un lado tratar de educar a la gente a que deje un montón de mitos de lado. Uno es por ejemplo el tema de, de comer animales o explotar animales. Y por otro lado es el tema económico. Hay mucha gente todavía que, que, que cree que el Estado no debería existir. Y en paralelo a eso, proponer una ciudad en donde está todo centralizado, con la máxima tecnología, la eficiencia y demostrar a la gente que se puede vivir en donde las máquinas hacen todo trabajo y en donde no hay clases sociales. Eso es, yo creo que eso es, eh, yo lo, lo veo yo desde mi perspectiva como un eje. Bueno, hay sin duda mucha gente que caerán por el camino porque no, no serán capaces de cambiar. Esto va a ser una cuestión de tiempo lo mismo que la gente van a dejar de, de pensar que hay un dios y cosas de estas, van a tener que entender estas cosas y, y girar hacia un pensamiento científico. No todo el mundo lo va a lograr. Sus valores actuales estarán demasiado metidos en la cabeza para que puedan pueden cambiar. Por eso será bueno empezar con los niños, educar a los niños desde chiquito, yo creo, ¿no? Y Guillermo dice, coincido con David, si van de la mano es quizás... Hay que restringir libertades, como pasa en China, que es bastante más autoritario, porque desde el gobierno central imponen los comportamientos sociales. Mm, no estoy de acuerdo. Pero he visto que Franz se ha levantado la mano. Franz, ¿querías decir algo? Sí, iba a decir, de, de tal vez para que no se abra tanto el debate ahora, de poder enfocarnos más en, en el parte del texto, del, de, del video, o sea, volver a, a la misión que, que nos propusimos al comienzo. Porque ya vamos una hora cuarenta de reunión, más o menos, y, y, y obviamente esto es re interesante y tenemos mucho para intercambiar y hablar. Lo podemos ir haciendo en el tiempo. De hecho, si, si nos gusta, no sé, tal vez dentro de, de unos días volver a juntarnos. Yo lo que propondría, porque con su tenemos que encontrarnos el domingo, tal vez de acá al lunes, pulir el texto... Y haber de hacer este video, digamos, ahora, estando en este, en este tiempo de cuarentena, o sea, de acá, tenerlo listo a, para la semana que viene, para alargarlo, no sé, el viernes que viene, el día de Venus, ¿no? Eh, entonces, poner foco. Está buenísimo Sandra. todo, ¿no? me encanta el debate. Eh, pero bueno, eso, eso quería decir. Sí. Tenés razón, tenés razón, tendríamos que volver, eh, hemos divagado mucho. Um, por cierto, no le di un bienvenido correcto a Jean, bienvenido Jean, <ríe> lo siento. Um, vamos a volver al texto entonces, o, o vamos a ver, hemos tenido algunas notas más. Franz, ahora debes de poder editar, ¿eh? Es que lo tenía, perdóname, yo lo tenía como que todo el mundo lo podía ver, pero no lo había puesto para editar. Así que ahora este, lo podrás ahora sí. Ahora sí. Ahora, perfecto. Ahora sí. perfecto el link de nuevo a, lo paso ahí de nuevo para los que no lo tienen abierto como ya. Sí, perfecto. Okay. Va. Aquí va el enlace. A ver que solo me salga una vez. ahí ah, está. Gracias, Franz. esto es voy el... a escribir un poco lo que hablé. Perdón, ¿vas a escribir? No lo no, no entendí. Se perdió la voz un poquito. No, yo no. Estoy, estoy, estoy acá. Acá. Okay. No, se, per, se te rompió la voz un poquito. Ah, sí, es que se me pierde un poco la conexión. Eh, de poner acá en la parte de la idea del video es de, de como pintarle un cuadro a la gente, porque. Decirles a la gente como que, bueno, ¿cómo pararnos nosotros en el futuro, no? Esto del cuadro que decía antes. Eh, uh -huh. No meternos tanto en, en el hoy, digamos, porque ya como que están todos bombardeados con información respecto a lo que está pasando. Entonces, uh -huh. decirles, che, miren, eh, un poco lo que decía David, algo introductorio, diciéndole, eh, y, y, y que sea bonito, en el sentido de decir, bueno, eh, en una economía basada en recursos, que es el, el, el, el tipo de organización que nosotros estamos promoviendo, eh, el estilo de vida sería tal. Y debido a ese estilo de vida, las causas que hoy generaron esta pandemia, epidemia mundial, no existirían, en primer punto. Pero si llegase a haber alguna especie de epidemia o pandemia, estarían este tipo de soluciones pensadas a priori para atacarla, digamos. Sin que te nos tengamos que quedar todos en el mundo encerrados en nuestras casas durante el tiempo que tenga que ser. Entonces, mostrar un poco por ahí. O sea, primero, no existen las causas, pero si pasase, estarían pensadas las soluciones. Mm, algo así, como resumiéndolo, ¿no? Uy, a... y, y una cosa, como tener que estar encerrada en casa, en una economía basada en recursos, no creo que sería tanto problema como hoy estar encerrada en casa, porque tendríamos tantas cosas. A... Ah, ah, a pie de, de, digamos, en las manos, la tecnología, el poder conectarnos eficientemente, el poder tener cosas que nos traigan a casa y todo esto no, no sería un castigo como es hoy, ¿no? Um, y, y volviendo a, a la, lo de restringir libertades, como estamos hablando de lo que poner en el vídeo, no, no habría que restringir las libertades, la gente entendería que hay que comportarse solidariamente, educadamente, yo estoy viendo cosas que me están espantando del comportamiento de, lo, de la gente hoy en día. ¿Pero por qué? Porque son ignorantes de, los, de lo que están haciendo, del daño que están causando posiblemente. Por ejemplo, había un vídeo de unos turistas de mi país, de, de, de Inglaterra, que están de vacaciones en España y la policía les tiene que... que que quitar? Porque están ahí reunidos en un bar, bebiendo, bailando, abrazándose, a pesar de las restricciones. Y cuando la policía les dicen educadamente que no pueden estar ahí, que están en cuarentena y todo esto, les dicen fuck off, les, dicen, les insultan de todas las formas, y esto es embarazoso. Pero esto es porque son ignorantes, ignorantes en el sentido de que no han recibido una educación que les ha enseñado a, a comportarse de otra manera. De vuelta al tema del comportamiento humano, están comportándose así porque su vida, su educación, su cultura, no les ha enseñado nada mejor. Y en una, en una economía basada en recursos no tendríamos esta falta de educación. Esto creo que podríamos ponerlo también en el texto, lo voy a apuntar. Habla alguien más por el momento. Eh, Franz, los, las notas las estoy haciendo abajo de todo, por cierto. Ok, voy por abajo. Ok. ¿Puedo hacer un comentario? Sí Yo claramente no lo voy a justificar Porque aparte no lo adhiero, pero Pero entiendo que Creo que lo que se está viviendo Es un fastidio a nivel mundial con que Estamos cargando con la historia de una humanidad que, que es una porquería Entonces me parece que Hay una buena cantidad de la población Digo hablando del caso argentino acá, acá pasó que mucha gente se fue a la costa Atlántica a pasar el fin de semana largo y me parece que, que hay una gran sensación, o, o un, no sé si es ignorancia o es negligencia En el sentido de que venimos tan castigados en algún sentido Que mucha gente dice, ya fue, ya fue, no les importa, si me va a matar que me mate en la playa Por decir un, un, mal, un mal ejemplo, ¿no? Y me parece que, que quizás es tanto el, el grado de, de, de opresión que venimos cargando hace siglos Que ya llega un momento en el que ni siquiera te importa la autodestrucción ni, no querés ni, ni hablar del tema, ni saber ah. Sí, para alguna gente les viene muy grande la eh, Incluso por eso siguen votando Algunos, no, no piensan mucho antes de votar Votan por el que es más guapo O por el que más concuerda con sus claro, intereses bueno. Creados, ¿no? Sí. Acá, acá lo vivimos, la, la en todo el mundo Así es por ser guapo me voy a presentar en las próximas elecciones ¡Te votamos todos! <risas> um, y bueno, el, el, el, también el, el, la reacción muchas veces cuando alguien te dice, tienes que hacer esto, la gente dice, pues no me da la gana. Um, entonces, este, este tipo de actitud también sería... Um, Inaceptable, no, no, no tendríamos estas reacciones. Eh, quería agregar algo o complementando. Mm. Dime. Eh, sí, hay una gran falta, digamos, para los más jóvenes, ¿no? Creo que mm. todos aquí estamos entre los 40 y 50 y un poquito más, ¿no? Con y todo, un el, respeto. Más. <risa> Con todo el respeto. Con todo el respeto. Por cierto, eh, un dicho muy importante. 32. Cada edad tiene su belleza. Hay que disfrutarla. <ríe> ok. Bueno, lo que iba a comentar, que generalmente los más jóvenes son como más osados, tienen poco conocimiento y entonces todo es una rebeldía. Eh, casi que un libertinaje, ¿no? Entonces, parte también es como que mostrar y dar a conocer que hay otra alternativa o sea hay una una alternativa real concisa con basamento científico vamos a ponerlo así no de que se pueden hacer las cosas mejor pero evidentemente que implican cambios y estos cambios hay que primero interiorizarlos, aprenderlos verdad y, y entender el por qué no eso yo creo que es algo que también se debe trabajar un poco porque como yo siempre lo he dicho hay gente que entiende las cosas más rápido Ahí hay otros que no, ya sea por negación, ignorancia total, o porque simplemente llanamente no quiero, no quiero, no quiero y no quiero. Entonces, esos son los más difíciles, ¿no? Pero yo digo que, o sea, sí hay que darle información. De hecho, brevemente les comento, en uno de los tantos Facebook que me metí, porque a veces también como hablo inglés, entonces me meto en los Facebook en inglés y interactúo, me puse a interactuar en un post que hizo una persona, y después de tanto hablar, resulta que la persona es un una persona muy experto en lo que es criptomonedas y en la parte del dinero. Entonces, evidentemente, cuando le hablo del proyecto Venus y la economía basada en recursos, es un choque. Él defendía capa y espada su concepto del dinero, así sea ahora en digital, criptomonedas y todo eso. Evidentemente, yo intentaba demostrarle la otra cara, ¿no? Pero por supuesto es difícil, ¿no? Era una persona muy preparada, evidentemente, pero tenía sus ideas muy arraigadas, ¿no? Y entonces, por más que uno intentara de invitarlo a conocer la otra propuesta, siempre te salía con algo, ¿no? Y a veces me traslado yo, ¿cómo habrá sufrido Jack eso en su momento? Yo me imagino que esa, o sea, eso lo habrá vivido Jack hasta el infinito y más allá. Lo rechazaban de todas las maneras habidas. Y a ver, yo me imagino, o sea, yo sé que él se habrá armado de paciencia infinita para ir más allá de eso y, evidentemente, desarrollar el Proyecto Venus como lo conocemos. Pues. Y, evidentemente, ya estamos en otra etapa de muchas cosas por hacer, ¿no? Mm. Eh, una, ¿Un comentario? ¿Se me oye? Sí, sí, dime. Sigo aquí. Con respecto a lo que ha dicho el compañero de el libertinaje en los jóvenes, en muchos casos yo creo que no es el libertinaje... Sino que es una especie de esclavitud, pero hacia otro sentido. O sea, una, una esclavitud que se autoimponen los jóvenes entre ellos. Se crea una moda y una cultura que si tú te sales de esa norma, cuando eres el raro, en realidad eres como <risa> el que en realidad estaría siendo libertinaje dentro de ese grupo. O sea, sería como rebeldía ante una cultura, pero ante otra te estás, te estás sometiendo yo lo sé porque siempre soy un poco la rara del grupo y todo el mundo se iba a la discoteca y a los botellones y yo dije, pues yo, yo no sé qué le den nunca me ha gustado eso entonces depende Sigue, Sí, Sí, sí, eh, que, que no es el libertinaje siempre relativo porque cuando te liberas de uno a lo mejor te sometes a otro a culturas que a lo mejor están antepuestas Sí, eh, eh, muy muy aguda el, el punto de vista. Me ha gustado. Um, y yo también quería hacer dos comentarios rapiditos. Mientras seguimos teniendo algún tipo de moneda, sea Bitcoin, sea físico, sea virtual, eh, quiere decir que hay, hay escasez. Y si no hay escasez, no hace falta dinero. Y luego, relevan, eh, hablando, referente al pánico que la gente tiene, hay mucho que está siendo creado por la falsa información o la mala información que está siendo transmitido hoy en día y en una economía basada en recursos podremos fiarnos de que la información que recibimos sea relevante y importante. En vez de saber de que las Kardashians han comprado una casa nueva o que tal estrella de Hollywood se ha comprado un vestido nuevo que no hace absolutamente nada para mejorar la sociedad pues entonces sabremos de nuevo invenciones, de nuevas medicinas, de nuevas tecnologías, de un montón de cosas más y podremos saber que es correcto, que no es manipulado, que no nos están comiendo la olla o el coco para... Ah, y botellón, para los de Latinoamérica no, a lo mejor no saben lo que es el botellón. El botellón es un costumbre que se ha hecho aquí en los últimos años en España, porque los precios de las bebidas en los bares y discotecas son caros, entonces... La, los jóvenes se reúnen en la calle y en los coches tienen las neveras portátiles con las bebidas y beben en la calle, hacen fiesta en la calle y una vez que están bien arreglados ya entran en la discoteca o en el bar para, para beber a lo mejor uno y no tener que pagar tanto. Entonces, ¿qué pasa? Que como están en la calle, pues hacen ruido, molestan a los vecinos, suelen dejar mucha mugre, mucha basura y es un problema fuerte. Bueno, terminado, que hable en otro. ¿Volvemos al, al texto? En Argentina también sucede, no sabía que sucedía en otras partes. Ah, sí. ¿Se llama botellón también? No, no sé, se llama previa, es hacer la previa. La previa, fíjate. ¿Ves? Eh, Esto es no otra que... cosa, la idioma, la idioma que necesitamos unificarla. Yo quería hacer un comentario respecto de, de lo que comentaba acá el compañero Para mí, eh, y, es, y está bueno porque es algo que deberíamos incluir En el video y en cualquiera de nuestras producciones Me parece que, en todo caso, lo que le pasa a la juventud Dentro del desorden que, que existe en todos los planos Es que hay una enorme sensación por explorar Que está muy mal conducida Y que después, muchas veces de adultos ya no la, no, nos someten tanto Que ya dejamos de tenerla una, ...una curiosidad por explorar los límites, las sensaciones y un montón de cosas... ...y me parece en ese sentido, por debates que se vienen iniciando... ...sobre todo en el campo político... ...que estaría bueno entender que la visión del futuro tiene que ser una visión que esté ligada... Eh, ...muy ligada al placer... ...porque eso también tiene que ver con la actitud de solidaria o no... Eh, ...conectado al placer y conectado al amor, digo, ¿no? ...porque si uno, esto que hablábamos de la gente que es negligente, que no cuida a los demás... Si uno está feliz y cómodo con, con en la sociedad en la que vive, con los vecinos que tiene, con, con el trabajo que tiene, con las actividades que hace, si tiene los lugares en donde expresarse de forma recreativa, en el arte, en el deporte, los valores eh, también van a, van a aparecer tratando de proteger y defender eso. Entonces me parece que esto es una de las cosas que, y de hecho quizás se está conectado a los comentarios que hice antes respecto a la opresión y demás, eh, ...realmente tiene que ser poder sacarse una carga de encima... ...modificar la forma en la que vivimos... ...tiene que ser algo placentero, ¿no? Que digamos, sí, ¿cómo? Que, que, que nos den ganas de ir corriendo hacia eso ...como nos pasa a nosotros... ...a los que estamos acá... Hombre, hay que darles más oportunidades... ...de cosas interesantes para hacer... ...también, porque realmente... ...yo pienso en mi barrio... ...y está el polideportivo... ...que tiene muchas cosas... Um, pero realmente, aparte de esto, justamente de donde yo vivo, como es una zona turística, pues todo está guiado hacia el turismo. Y son bares y cafeterías y restaurantes y discotecas y clubs y cosas estas y tiendas. Tiendas de souvenirs porquerías de China que rompen a los cinco minutos. Así que realmente tienen poco que hacer, eh, pocas oportunidades de... de de absorber otro tipo de cultura. Y es una, esto es un, una faceta muy importante también que habrá que cambiar, darles oportunidades de, de hacer cosas que utilizan el cerebro más, ¿no? que, que se crezcan mentalmente, no solamente físicamente. Yo no sé de vosotros, pero yo tengo la cabeza. Fran dijo el otro día, eh, hace unos minutos, perdón, que vamos una hora cuarenta. En realidad, eh, recién llegamos a una hora y media de grabación, pero sí que estuvimos hablando un ratito antes de grabar. Así que llegamos a hora y media casi de grabación. Yo no sé si queréis seguir. Yo estoy dispuesta a seguir, pero si hay alguien que piensa que podemos quedarnos otro día para seguir y mientras tanto vayamos trabajando en el documento, llenándolo de ideas, brainstorming, ¿no? una tormenta de ideas, ponerlas todos ahí en el documento, y podemos volvernos a ver otro día. ¿Qué pensáis? ¿Queréis seguir o, o quedamos para otro día? Bueno, quería comentar... Oh. Me adelanté. Quería comentar brevemente algo, su, de, no, no para ampliarlo aquí, pero de, de repente lo anotas. He estado viendo en Facebook uno de los... Creo que es uno de los candidatos a la presidencia de Estados Unidos que se llama Steve Saylor. No ah, sé sí. si has oído hablar. Él sí. está promocionando el Proyecto Venus de manera frontal, pues, ¿ok? O sea, en uh -huh. otras palabras, como que si el Proyecto Venus, entre comillas, a través de él se estuviera metiendo en política. Uh -huh. No sé cómo pudieras ampliar eso, no sé si ahorita o a posteriori. Es más que todo para saber, no creo que sea totalmente bueno o totalmente malo. No sé, yo tengo mis diferencias, pero eh, sería cuestión como de alinear el punto de vista, ¿no? Porque el tipo lo está promocionando por todos lados. O sea, a mí me llega el Facebook cada ratico. De que mira, con una economía basada en recursos, todo lo que puedes hacer, vota por mí, esto y lo otro. O sea, eh, y creo que en algún post de Facebook él llegó a decir que Sue, le dio, eh, perdón, está Roxanne y le dio luz verde para que él promocionara todo eso. y uh -huh. pues te explico, solamente te pregunto, ¿no? Es como para ampliar un poco, ¿no? Yo sé que se sale un poco dentro de todo, pero es como... El proyecto Venus no está en la política y no le interesa, ¿verdad? Entonces, digamos, como una contraparte, ¿no? Uh -huh. No sé qué pudieras comentar. Sí, respecto? es medio complicado el tema de la política porque realmente este está haciendo... Hay mucho um, viento, creo que es de tu micro, um, David. Ah, Franz, ¿tú querías decir algo? Ah, pensé que sí. Ok. Um, la política realmente ya sabemos que sirve para poco, pero los que están intentando hacerse conocer el proyecto a través de la política, pues mira, están haciendo lo que ellos pueden, pero realmente yo le veo con pocas posibilidades, porque sí, que le vemos por Facebook, pero tú le has visto en algún debate político con Bernie Sanders o Joe Biden, no. no. Entonces, la, el nivel de conocimiento... Eh, en Estados Unidos, de este señor, yo no sé qué es en realidad. Um, y sí, yo sé que ha estado en contacto con Roxanne. Roxanne no le va a decir nunca a nadie, no hagas esto, porque no es su, no es su estilo. Um, entonces yo no sé qué habrán hablado exactamente entre ellos, pero dudo mucho que Roxanne le haya dicho, no, no lo hagas o, o esto, a lo mejor le ha dado algunas pautas. Cada poquito ayuda, pero yo pienso que no sé yo gastaría mis energías en otra en otra dirección qué quieres que te diga no no sé no sé además el señor mezcla temas también hay hay un partido que se llama the money free party no sé si has oído hablar de ellos que um, el que lo empezó es un Neozelandés, creo, o neozelandés o australiano. Y él dice que sabe todo de una economía basada en recursos, pero este señor va compartiendo ideas completamente equivocadas sobre lo que es una economía basada en recursos, porque él piensa y dice, eh, y yo le he visto en vídeos decir que nos levantaremos una mañana y todo el mundo dejará de, de usar dinero y empezaremos a compartir. Esto es imposible. Porque primero, si no tenemos la infraestructura montada para producir lo que necesita la gente, ¿cómo vamos a dejar de, de usar dinero? No, no, es, no es realista. También dice que los niños instintivamente sabrán lo que es una economía basada en el consumo. No, los niños sabrán lo que les enseñan. Entonces, eh, hay que tener cuidado de que esta gente que forman grupos políticos y tal que, que realmente entiendan y, y no lo entienden porque no están ni siquiera está en contacto con el proyecto para, para aprender más se fue a, a Venus habló con Jack y Roxanne y les corregía a ellos imagínate o sea que hay que tener mucha bueno, no sé qué palabra sería pero vamos no sé bueno, eh, volviendo al tema, ¿nos reunimos otra vez o seguimos o qué queréis hacer? Yo, por ejemplo, estoy bastante libre. <ríe> Franz, ¿nos... volvemos. Sí, yo creo que otro día podemos reunirnos otra vez. Podría hacer otra, de elaborar sobre, como decías, sobre el documento online uh -huh. eh, y ponernos de acá el lunes para tener algo más concreto, por ejemplo. Y no sé, okay. eh, ahí definir. Podemos definir el domingo cuando volver a juntarnos en la semana. ¿No? Bueno, el, el domingo tú y yo, pero los demás no. Sería mejor quedarnos ahora, decidir ahora que estamos todos reunidos. Creo, vamos. Habría, ¿Qué habría días que ver con, con Guillermo y con David cuando poden. Después yo arreglo con ellos. Ah, claro, porque han tenido que ir, ¿verdad? Um, sí. Bueno, yo salvo los domingos y los sábados. Sábados y domingos. Es difícil, porque ya tengo compromisos. A otra hora sí, un poco antes, pero para vosotros a lo mejor sería la hora del desayuno. Yo no sé si sois muy de, de poder hacerlo a primera hora de la mañana. <ríe> Así que yo estoy bastante abierta, bastante flexible. ¿El sábado dijiste? El sábado o domingo no puedo. Ah, pero sí. el, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes... Yo no, también lunes totalmente libre. ¿El lunes? ¿Alguien más le va bien el lunes? ¿A la misma hora? Sí, bien. ¿Sí? sí. Fantástico. David, David se ha congelado. Hace un rato que tiene una foto muy, muy serio. <ríe> David, ¿nos escuchas? No. ¿Te va bien Aquí el lunes? Ah, sí, el va. lunes me parece bien. El lunes me lunes? parece bien. A la misma hora, a las dos de la tarde, hora de Venezuela. <ríe> Perfecto, muy bien. Pues estupendo. Oye, estoy muy... Tengo una sensación como de aquí, de, de alegría por esta reunión, porque a mí me ha resultado sumamente interesante y muy productivo. Lindísimo conocer a gente nuevo. Franz, gracias por traer a, a tus compañeros, tus amigos. Pili, me alegro verte otra vez. Igualmente. Y David, cierto, te queda muy bien el look ese que lleva ahora. Ay, los pelos. Me puse. Sí. <risa> um, así que, quedamos ahora. Franz, si sí, Guille y David, ¿y ¿León estás todavía? ¿León está o se fue? Si ellos no pueden, sí, sí, que ofrezcan. Acá, sí. Ah, ¿te va bien el lunes a la misma hora? Ahí, ahí estaba poniendo un texto que el lunes yo no voy a poder o voy a poder como ahora, digamos, en el, capaz que lo haga con un traje de apicultor en el medio de una colmena. Perfecto, oye, estupendo. Bueno, bueno, bueno, pues entonces, salvo, eh, ¿cómo se dice?, situaciones fuera de nuestro control, nos vemos el lunes otra vez a la misma hora. Ok. okay. Gracias, gracias, gracias Igualmente. a todos. Gracias a todos. Placer. Pasaré, a el, subiré, subiré el vídeo a YouTube y pasaré el enlace por aquí, por este chat y por todo Facebook. Ok. Perfecto. Uh -huh. Adiós, Salud. un caso. Okay. Chao, nos vemos en lunes. Adiós. Hasta luego. Chao. Nos vemos el lunes. Chao, chao.